¿Cómo Superman? Superman. ¿Qué onda gente? ¿Cómo, ¿Cómo están? Con Nacho Yo un juego de mierda y me da el control a mi saluda. La puta madre. ¿Qué, la madre. ¿Qué? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Vamos a vos? jugar al, al Superman. ¿Qué? ¿Y esto qué boludo? Estoy no, sin idea. Yo estaba jugando al Mario. Linterna verde. I am the copy chief. Go out and get me some news. We have a deadline. <laughs> okay, <ya entendí. laughs> I am the copy chief. Go out and get me some news. We have a deadline. Okay, ya entendí. ¿Qué es el "café en la mano"? A ver, a ver ese. I am the copy chief. Go out and get in my some news rehab deadline. Ok <risa> So Superman. Hola. Bueno. La música, amigo, no tiene sentido. A ver. Voy a quieres? empezar a hablar bien. ¿Qué tengo que hacer? La puerta no me. Hay re un chabón con un café en la mano. Saludólo. Se si parece a Cosmo <risa> I am. <t> <risa> Hi Clark. Your favorite recovery reporter Jimmy here. Say chills. <risa> Cualquiera Ah, le sacó una foto a Goldman La música, no tiene sentido la música Me va a agarrar un espasmo cerebral A ver, que adelante a darle esa mina Hola Luis Clark, strange things are going on in Metro Park The exact place is on the map Press select button for map Ah, tenido que hacer, Si, sí, y ahora tenés que ir al Penepark. Park Ahora tenés que. Ir. No entiendo nada, Nacho. ¡Ah! Tenés que ir ahí, ahí. Por X. ¿No sos pelotudo? Mira, cabeza de verga. <ríe> ¡Wow! ¿Qué? Tenés super oído. Me agarro una CB con esta canción. A ver si sí, sí, Parece que está por pasar algo, pero nunca paso a entender. A ver. A ver, acá. Sí. ¿X? Sí. <ríe> Vamos de nuevo. Segundo intento. X. Ah, ah, ya sé Ahí está. Está concha Para, para, última. Andate ah, no la puta, que Pero para, espalé, entonces poner otro, poner otro lugar. Anda por la puerta, pelotudo. Pero mi. Me... Your favorite cup report genie here. Say cheese, call it. Que es la nariz, boludo. Parece la pija. A ver. Su herinería es un pito, boludo. Aprieto clx X cuadrados. Anda, toca arriba. Forro, toca arriba. La arriba. de verga doblada No, toca arriba. Arriba, toca arriba. Salta <risa> el pelotudo, <risa> salta. Pará, y toca B. B, boludo, ¿qué te pensás que es ese? No, pero toca, o sea, sería este. A ver, para. Superman. Ay, WTF. ¡Ah, baja con el de abajo! Ahí está, dale. Escucha la música. Nico <risa> ahí. ¡Uh! ¡Te pego uh, un tiro! ¡Uh! ¡Para la concha de tu madre! ¿Qué? ¡Uh! ¡Epa! ¿Cómo pego? ¡Para! ¡Eh! ¡Para! rápido ese tiro, boludo! Y ¡Te voy a disparar! ¿Cómo que se pego? ¡Te voy a disparar! ¡Eh! ¡Piu! ¡Uh! ¡Re uh. rápido! ¡La música, boludo! ¡Uh! Oh, ¡Para! ¿Pero cómo pego? Boludo? golpea ¡Qué buen juego, man! ¡Ah! ¡Es una verga boludo! Esto. ¡Pero pegale! ¡Pero le estoy pegando! ¡Ahí está! Y largó un moco a ver... ¿Qué carajo? Es muy bueno, me encanta. Superman Gang. Ahora tenés que ir a la derecha Madre. de todo y pelear contra los malvados. ¡Está boludo! <risa> ¡Re rápido pega! <risa> no, boludo! ¡Entra en la cabina! ¡Abajo! ¡Oh! Doctor, ¡Sí! ¡Doctor Who! Soy Su Superman. <risa> me fui a ver una reverenda obra. <risa> me fui a ver cancelados. Ahí está, ahora tenés que ir a... a... qué sé yo. ¡Oh, ahí está. Totoro, ¡Tu tororo, Sí, papu. Hola, soy yo, papu. ¿Y esa vieja? No. <risa> Pero qué hiciste, es boludo. ¿Y ahora? Uh... ¿No ¡Otro! Pero oh. qué boludo? porque aprieto cuadrado, boludo. Ahí la palas disco best. <risa> Don't you know my boyfriend? ¿Qué? Es, una, es, una, es un travesti. Boludo, juego. Nunca contamos la anécdota de la señora que quería ir al bolicho si No, por favor, contala, boludo. Y no, es si gordo, boludo. No oh lo viví. The beat is best of all the disco. Isn't it? Isn't it? Boludo, ¿cuál es? Uh, espera, quiero saber. Oh, qué y si. Es el guasón. Amigo, miralo, miralo. Espera, espera. Es el guasón. <risa> Está relisérgico eso, eh. Es Nico de Kitech. <risa> ¿Oh? <risa> <risa> y boludo, ¿cómo hacían para jugar? ¿Qué le pasa a este tarado? Ah. Es la kriptonita, Nacho. ¿Yo, ¿Quién hizo este juego? No, no. A, a esta música, boludo, es insoportable. Ahí está. ¿Qué ese es Nico de Kit. <risa> <risa> <risa> El DMT estoy en un aire, boludo. Don't interfere with me, I'm in the hurry. Está apurado, gente, no hay que interferirlo. No, oh, ¿y ese? Hola, soy. <risa> <risa> ¿Eh? Amigo, Me cago juego? en las interacciones, boludo. Uy, ¿Y este quién es el padre de la. No, ese es Silvio que, nivel de nivel esquivo. No, ese es Silvio de nivel. A <risa> fa... mí bueno. no lo puedo creer. Y ahora. Y encima no puedes. <risa> <¿Y el palo? risa> ah, es el mapa ese. Ay, oh, porque el mismo lugar. Hola. chao Superman. Comes from Krypton Dato. No entiendo nada, ¿eh? ¿Por qué? Yo no estoy entendiendo... Y así como subí, <risa> bajé. Ay, no te pongo. I'm Boss Lightyear. No, no, no. Ay, Dios no Dios mío. Amigo. Dios, por favor, por favor. Ahí está eh. el demente. <risa> <risa> Chao. Nacho hoy lo conoció por primera vez al demente. Sí, no, en no. persona. Cano, no, eh, igual me dio risa porque... Tipo, lo saludé como si te estuviera saludando a vos Mal Estás perdiendo No, ahora sos... que. Eh... Sos Coso, sos Clark Jodeme que voy a tener que volver a la, a la cabina cada vez que me transformo en Harry Potter, boludo <risa> Mirá los bracitos con la música <risa> Amigo, qué buen juego Y ahora, otra vez pelear con esta? Che, que juego de mí. No, no, es, no es una... Esto es un... Es un... ¿Qué le da cachetazo boludo? La música es... Re salí, salí boludo que te van a matar! Salí, salí, salí, salta, salta, salta! Bueno... ¡Oh! Sí, papu. <risas> ¡Eh? ¿Eh? Se agitó ah. boludo, le agarró un ataque <risas> al corazón. ¿Eh? Bueno gente, vamos... 8 minutos. Nos quedan 2 minutos, Nacho. ¿Qué podemos poner? Eh... Vos decís poner el video experimental. Nah. ¿Querés ponerlo no, Eso lo, lo vamos a poner después. Okay. ¿Qué podemos hacer? La paja. No, ¿qué es eso? <risa> no, pará, estamos jugando Superman. Vas, vas a poner... No me digas que vas, vamos a jugar dos juegos en un solo episodio. A ver, ¿cuál? ¿Al azar así? ¿Ojos alzados? Sí. Decime ya. De, de, de... Uno, dos. Ya, ya. ¡Oh! El me... enano cabeza de Falo. <risa> ¿Qué es esto? El single, el single, el dos el single, el single, el single, el single, Open, Open War. Open War. el single, ¿Qué single, el single, el single, el single, el single, el single, el single, el iba al kinder <risa> el <¿en serio>? ¿No? <risa> Acá tenés que seguir yendo para arriba Hasta que llegás a... Aquí está Ahí va a venir a Santa Fe no, ve, está bailando esta música así, relento. <ríe> me esperaba, de qué estoy hecho? Me dio mucha risa. No, se cayeron los cosos, lo que es Bueno, gente, este episodio está patrocinado, patrocinado por... por Kesboom Pizza, Kesboom Napolitana. pizza. Kesboom Napolitana. Kesboom Pizza Napolitana, Probala en todos los kioscos, comprala en todos los supermercados. Kesboom Pizza ayudando al pequeño empresario y ayudando a GameSquare. Recuerden, para ver si condiciones consultar ww.kesboom.com.ar sus. Descuentos son válidos del 31 de agosto hasta el 4 de marzo del 2021, inclusive. Y llegamos a. Los 10 minutos. Ah, ¡No! Falta, falta, falta, falta. ¡Falta! 3, 2, 1. ¡Chao, gente!